Este 2018 se presenta lleno de proyectos ilusionantes para SAMI, entre ellos seguir demostrando lo que somos, una compañía que destina sus esfuerzos a satisfacer las necesidades de sus clientes. Telco FIRA de Barcelona nos da la oportunidad de cambiar de registro y presentarnos de un modo más proactivo adaptándonos a las circunstancias del certamen que, junto a Alimentaria, atraerá a usuarios de diferentes sectores de la hotelería y alimentación. telco 2018 amigos una edición más estamos aquí junto con samic compartiendo con todos ustedes nuestro nuevo triturador xm12 nuestro smart Re track y muchísimas otras muchísimas otras novedades así que ya saben acercarse que lo estamos pasando muy bien y disfrutando mucho viendo viejos amigos y haciendo nuevos amigos así que aquí estaremos Continuamos nuestro itinerario de exposiciones que nos llevará a recorrer cada continente. Aún así, hacemos un alto en el camino para agradecer junto a cada persona de nuestra empresa la dedicación de nuestros delegados comerciales en Península Ibérica e Islas, que colaboran día a día con nuestros distribuidores para que SAMIC siga siendo, como ayer, hoy y mañana, la elección acertada.